Hace muchos años que empezamos a viajar con Cotuí, de Cotuí nos mandan a Macorís y hace mucho, como 6 o 7 años hace que estamos viajando, porque nosotros estamos completamente, que estamos en lo oscuro completamente y estamos cansados de, de pedirle la, la, la luz a las noches y no nos ponen atención. Entonces nosotros estamos eh, carecidos porque lo que tengamos es una manguera, una manguera que lo que da para una casa, ya vemos 70 y pico de casas familia a pegar esa manguera Pagando, y, y nosotros no podamos ya que es lo que estamos completamente y nosotros bueno yo mismo digo que, que nosotros para el gobierno no existimos porque nosotros vamos a decir estamos a oscuro completamente y nosotros necesitamos la luz porque nosotros le estamos estamos dándole beneficio al gobierno y nosotros yo necesito que que nos ayuden con la luz que nos ayuden con la luz porque de, nosotros hace muchos años que estamos luchando con eso. Nosotras la ama de casa no podemos lavar, no podemos hacer un jugo, no, eh, con la luz completamente no podemos nada y entonces y, y pagando esa luz no es y ese baile que estamos que pagando. Y esa manguera que tenemos fue un político que nos dio eso. Y ya se murió. Y iba a arreglar nuestra luz, pero Dios no quiso. Pusieron ahí nada más una sola conexión para una sola pagando, casa. Pagando, y, y, y la estamos usando. Estamos pagando, y la estamos pagando. Cobro meter, cobro Aquí la mayoría la estamos pagando toda. Con la tarjeta, no por pues, todo. Luz. Y el que no esté pagando está dispuesto a pagar.